La calculadora puede trabajar con vectores de dimensión 2 y dimensión 3. En este vídeo trabajaremos con vectores de dimensión 2. Lo primero que tenemos que hacer es ir al menú de vectores. Lo tenemos aquí, es el 5, pulsamos y efectivamente nos pone vector. Pulsamos igual. Y ahora vamos a definir dos vectores. El vector A, que es nuestro U, pulsamos, nos pregunta el número de dimensiones, tiene dimensión 2. E introducimos sus coordenadas, 3 y 2. Pulsamos a C y vamos a seguir definiendo vectores. Ahora vamos con el vector B. Y el vector B también va a ser de dimensión 2 y va a ser el menos 6, 1. Una vez que los tenemos introducidos, tenemos que escribir esta operación, u más v Pues nos vamos aquí y elegimos en 3 está el vector A. Elegimos 3 y le sumamos el vector B. Y el resultado es este que tenemos aquí, menos 3, 3. Vamos ahora con una resta. Elegimos el vector A menos el vector B. Y en este caso vemos que el resultado es 9, 1. Y en general podemos hacer combinaciones lineales de vectores. 4 por el vector A es el 3, más 7 por el vector b, que es el 4. Pulsamos y aquí tenemos el resultado. Ahora lo que vamos a hacer es, al vector v, que es nuestro vector b, lo vamos a editar y cambiar alguna coordenada. nos Vamos, y aquí en editar vector, elegimos el 2. Y ahora nuevamente el 2 y podemos volver a escribir todo el vector o modificar solo alguna parte. También podemos añadir más vectores. Vamos a añadir un vector más. En este caso el vector C, que va a ser el 3, 6. El 3, 6. Y ahora ya podemos hacer operaciones como esta con los tres vectores. Pues nos vamos vector A. Más vector B, que es el 4, más vector C, que es el 5. Y tenemos el resultado. Se puede operar con más de dos vectores. Si lo que queremos es calcular el módulo, tenemos que utilizar la tecla ABS, de valor absoluto. La tenemos aquí en amarillo, por lo tanto pulsamos Shift. Y dentro escribimos el vector al que le queremos calcular el módulo. Vamos a ver qué módulo nos daría. Como es 3 y 2, pues tiene que ser 9 más 4, 13, la raíz de 13. Nos lo da en decimales. Pulsamos ese pero en este caso siempre nos da el resultado en decimal. Vamos a ver que efectivamente eso es raíz de 13. No nos vamos a salir de aquí, porque si no se borrarían todos los datos. Pero veamos si da raíz de 13, que es 9 más 4, pues sí, efectivamente es así. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular productos escalares. Para ello escribimos el primer vector, vector A, y ahora tenemos que escribir el producto escalar. El producto escalar está en la segunda pantalla. Aquí lo vemos, en el 2, producto escalar. Nos dibuja un simple punto. Vamos y multiplicamos por el vector B y obtenemos como resultado 20. Ahora vamos a hacer u por u, que tiene que dar el módulo al cuadrado, si antes nos había dado la raíz de 13, pues u por u debería dar 13. Seleccionamos, nos vamos a la segunda pantalla, el 2, y volvemos a seleccionar el vector a, que es nuestro vector u, efectivamente 13. Y ahora vamos a calcular nuevamente el módulo de u. El módulo de u, recordemos que tiene que ser la raíz de 13, y se calculaba con el valor absoluto, y aquí escribimos el vector al que se lo queremos calcular. Nos da 360, que ya hemos visto que es la raíz de 13. Para borrar todo, lo mejor que podemos hacer es salirnos de este modo y volver a entrar. Y vamos a ver que estos dos vectores, donde están intercambiadas las coordenadas, y una de ellas cambiada de signo, son perpendiculares. Definimos el vector 1, de dimensión 2, que va a ser el 4, 9. El segundo vector lo definimos también y va a ser el vector D. Y en este caso vamos a poner las coordenadas intercambiadas y a una de ellas cambiada de signo. Por ejemplo, a la primera, menos 9 y 4. Y para comprobar que dos vectores son perpendiculares, Basta con calcular su producto escalar. Por lo tanto, nos vamos aquí y hacemos vector A, producto escalar, producto escalar, que es el 2, por vector B, que es el 4. Vamos a ver su producto escalar. Nos da 0. También podríamos hacer esta comprobación de la siguiente forma. Escribimos el vector A, que es el 3, Perdón, vamos a escribir primero el ángulo entre los vectores. Aquí ponemos ángulo y ahora escribimos el primer vector, el vector A, y tenemos que escribir una coma. La coma está como segunda función del paréntesis. Y ahora escribimos nuestro vector B, que es el 4. Pulsamos y nos dice que el ángulo que forman son 90 grados, puesto que estamos en grados y ambos vectores son perpendiculares.